Ascenza protege tu cultivo de maíz. The Flex Ultra es un herbicida que contiene s y sulcotriona, cuya eficacia la conoces mejor que nadie. En Ascenza trabajamos para que nuestra agricultura cumpla con todos sus objetivos. Lo hacemos porque nos importa. Tú decides Ascenza porque eres imparable.